yo me, a me, a me, estaba aquí? ¿Y me que me a Ay, no ¿Y la pelea fue porque estaba el tipo de los dos últimos también estaba tan y la quería porque no llevaba cinco personas otro llevaba ni dos y salió un disco de y por qué mucha gente quiere de Carlos López por eso mismo porque este Carlos López le dio la boca a a que no la